En este video tutorial vamos a editar y a insertar las imágenes en nuestra maqueta editorial. Para eso, una vez ubicados en la capa correspondiente, seleccionaremos el marco de imagen y en la ventana propiedades veremos qué dimensiones tiene ese marco. Fíjense que está en puntos porque cuando editamos, eh, configuramos el documento de Scribus, seleccionamos eh, la unidad de longitud puntos. Yo lo voy a cambiar desde archivo, configuración del documento y voy a elegir pulgadas. Ahí está. Entonces me dice que este marco tiene estas dimensiones en ancho y en alto. Como la imagen que vamos a insertar acá va a estar contenida dentro del marco, puede ser un poquito más grande. Entonces vamos a redondear el tamaño de impresión de esa imagen a 3,46 por 4,87 pulgadas. Vamos a ir a eh, perdón, a eh, Jim. Yo ya tengo la imagen abierta. Y entonces desde imagen vamos a ir a escalar imagen. Nuestro dato de resolución es de 300 puntos por pulgada. Lo vamos a tipear. Fíjense que el tamaño en píxeles no se ha modificado y en el tamaño de impresión lo vamos a cambiar acá a pulgadas y entonces la constante que nosotros tenemos es la altura del de módulo para eh, acondicionar la imagen, entonces vamos a tipear el, el alto que era 487 pulgadas, bien, como esta opción está tildada se escala proporcionalmente, le vamos a dar a escalar y ahí se achica nuestra imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar el lienzo. Vamos a ir a imagen, eh, tamaño del lienzo. Fíjense que ahí nos da el tamaño en píxeles. Ahí sí hubo una reducción de, de información en píxeles de píxeles. Vamos a cambiar a pulgada y ahora en el ancho vamos a introducir el tamaño que habíamos establecido 3,46 pulgadas de ancho. Le damos clic y fíjense que GIMP acá abajo me permite mover en este recuadro, en este visor, la imagen para seleccionar lo que quiero que quede. Bueno, ahí, un poquito más allá, ahí está. Le voy a dar redimensionar y ahí queda recortada la imagen. Ahora nos queda guardarla, archivo, exportar como. Eh, siempre es conveniente conservar el original, así es que yo le voy a poner 01 editada. Vamos a conservar el formato, exportar, compresión he elegido LZW, no voy a guardar capas porque no las he utilizado y el resto lo voy a dejar igual, exportar. Bien, vamos a volver a nuestra maqueta de Scribus y ahora sí nos queda insertar la imagen. Vamos a ir a archivo, importar, obtener imagen y tenemos que elegir la imagen que recién editamos Una opción que puede llegarles a ser útil, en el caso que sea necesario, no sería este el caso, es hacer clic sobre el marco, sobre la imagen, botón derecho del mouse y nos permite entre las opciones que tenemos es ajustar marco imagen, que no sería en este caso Necesario porque eh, hemos dimensionado los, marques, los marcos perdón, según la modulación. O ajustar imagen a marco y eso podría llegar a ser eh, útil. Yo ahora le voy a hacer clic pero no va a cambiar porque lo hemos preparado con exactitud. Nos queda preparar el resto de las imágenes e insertarlas eh, en la maqueta.